Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Hoy tenemos lo que es este 1357. Voy a hacer una, una pequeña, un pequeño análisis, eh, lo he hecho, pero hace como dos años más o menos. No, no cambió particularmente mucho, lo que sí cambia es el hecho de que los equipamientos que se ponían antes no son los que se le ponen ahora, porque antes no existía ni eh, el turbocargador, ni bueno el estabilizador, sí, y la óptica también. Eh, ¿Qué podemos decir de este vehículo? ¿Y por qué voy a hacer esta, este pequeño análisis? Bueno, básicamente porque está en la tienda Premium ¿ok? O sea, está en la tienda Premium Tanto este como el 122TM El Mutante, el Objeto 244 Y la verdad es que lo tengo todos um, Así que vamos a poder hacerle el análisis correspondiente Y ustedes lo van a poder ir um, Nada, básicamente disfrutando Y sacando sus propias conclusiones Si tienen la, alguna duda con respecto a comprarlo o no ¿Qué podemos decir? El 1357, primero que es premium, segundo que es francés, tercero que es ligero, ¿bien? ¿Y qué tiene como, como cualidades? A ver, daño de proyectil 90 por disparo. Es un autocargador, el cual tarda unos 14,69, unos 15 segundos aproximadamente si le sacamos la comidita. Esperen que se lo voy a sacar para que lo vean también así como viene más peladito. 15.32 es lo que tarda en recargar el, eh, el clip completo. Tiene 8 proyectiles, 8 proyectiles por clip y lo que tiene como ventaja es que dispara cada un segundo. Esto es el tiempo total de recarga, esto es lo que dispara, el 1 es lo que dispara, eh, lo que tarda entre proyectil y proyectil. Y 8 es eh, la cantidad de municiones, si pasas el mouse por ahí te explica cada uno de los, de los, de los elementos de lo que es la recarga. Y 8 es el, eh, la cantidad de proyectiles que tiene. ¿Qué tiene como contrapartida? O sea, lo bueno es que tenés 8 proyectiles y disparás cada 1 segundo. Es el único tanque del juego que dispara cada 1 segundo. No hay otro. Creo yo. Si no, alguno que me lo dejo en los comentarios. Pero estoy prácticamente seguro de que no hay otro. Sí hay otros que disparan. Eh, que no son ligeros. Pero por ejemplo, un Churchill de Premium Tier 5. Eh, dispara cada 1.9. Eh, es una ametralladora. Pero esto es cada 1 segundo. Está bien que después que tiraste el clip de 8 tenés que irte a da dar una vueltita y recargar y después volver somos una mosca una mosca pesada o sea somos una mosca en la sopa de los enemigos bien y eso es lo que tenemos que hacer punto a favor lo que tiene que ver con el cañón excelente en lo que tiene que ver con recarga ahora vamos a ver la dispersión es bastante 0.35 se está quedando corta para mí tiene más Debe tener unos 0.37, 0.38 seguramente, y el apuntamiento es bastante elevado, pensá que eh, vamos a tirar muchísimo movimiento, porque la idea va a ser trolear. básicamente es un, es un tanque troll, eh, ¿qué quiere decir tanque troll? Un tanque del cual le eh, podés ir a, a, al yolo contra los enemigos, a lanzarte cuando están medios tocados, por ejemplo, pensá que un clip de, de 90 por 8, eh, 8 por 9, 72, son 720 de daño más o menos por clip si los clavas todos. Calcula que va a cerrar uno o dos, ponele como mala suerte. Eh, pero si lo llevas como yo, es más probable que, que no erres no tanto. En Contra Tier 9 te diría que tengas mucho cuidado, Contra Tier 8 te diría que tengas bastante cuidado, Contra Tier 7 vas bastante bien, Contra Tier 6 eh, está excelentísimo, está muy bueno. Yo creo que lo mejor que te puede pasar es salir Contra, contra tu mismo tier Los tier 7, incluso hasta 8 no, no está mal La verdad que no, no está mal tampoco eh... Punto negativo, mmm, lo que tiene que ver con ángulos de depresión y elevación de los franceses, en este caso, este 1357, menos 6 grados de depresión, a veces te va a costar bastante eh, a esta cucha que se va a unir al torneo, buenísimo, gracias cuche, hoy tenemos torneito con cucha a la noche, eh, de tier 7, así que puede ser que llegue el 1357, ojo, depende de ver cómo sale. Eh... DPM, 1935, fíjate el DPM no es mucho, lo, lo mejor del tanque en sí es el, el clip, bien, que dispara cada un segundo y, y después todo lo demás es un tanque del montón, no, no, no hace la diferencia, fíjate el blindaje de chasis 50 eh, frontal, 20, 15, después lo que es la, la torreta 40 frontal, 20, 20 trasero, 20 lateral, tampoco hace la diferencia ni mucho menos, los puntos de vida son 890, eh, lo que tiene que ver con movilidad Somos un ligero, pero se mueve realmente como un medio No se mueve realmente como un ligero, ligero eh, Como un vehículo ligero Que por lo general tienen arriba de 20 Los ligeros tienen o deberían tener por arriba de 20 km por eh, 20, perdón, de potencia específica Y eh, 65 máximo de velocidad 25 en reversa, la rotación es bastante elevada 51 es bastante bueno el camuflaje, yo le puse la, la Directiva incluso porque no lo tengo completo Todavía, fíjate que es la, la tripu del Bachat 27, la, la verdad La realidad, les voy a ser sincero, hace mucho que no juego Con este vehículo, no me acuerdo Estadística tengo, a ver, del 51% de victorias eh, 1058 de daño, fíjense que no es Mucho tampoco, hace muchísimo 68, mira, no estoy tan, tan lejos de la segunda Marca de este, me gustaba mucho en su momento Jugarlo, me pareció un tanque, un tanque Muy divertido eh, pero no se vuelve divertido cuando toca contra tier 9, eh, imagínate penetrar a, no sé, a tanques realmente, o sea, si ves tanques duros, definitivamente, bola, o sea, salí de ahí, no tenés chance de prácticamente de nada, porque la penetración, eh, me olvidé de decírselas, es de 143 con munición estándar contra tier 9, no haces nada, de nada, de nada, bro. Entonces, eh, la velocidad del proyectil sí que es muy buena, eso sí, pero eh, la penetración con 143 es es que no realmente... contra alguno, Es más, te voy a decir una cosa. Contra Tier 8 incluso te puede llegar a costar. Porque a un Defender con 143 es que le vas a rebotar prácticamente por todos lados. Le puedes clavar un par, pero pensá que vos estás esperando... Si vos estás rodeándolo, estás esperando no recibir el disparo de él. Que seguramente cargó una explosiva y si te mete la explosiva... Te aseguro que si no te prende fuego, te rompe la munición, además de romperte el motor y romperte todo básicamente, eh, es que te va a hacer mucho daño, mucho, mucho daño. Te puede hacer tranquilamente unos 600 de daño eh, y vos tenés 8.90, o sea, te quedas con 2.90, tendrás que estar full vida para lanzarte y yo te recomendaría que, salvo que sea el último jugador y estés full vida, no te lances. Contra los pesados, bien, los que son realmente duros. Después si tenés, por ejemplo, un IS que le podés entrar, un tier 6, un KB85, um, un objeto 244 que es el chasis del IS, um, un Tiger 1 le vas a entrar, con 143 le vas a entrar, tampoco es que no. Eh, pero yo realmente, para evitarme la amargura de irme con un 0, eh, que igualmente no te, nada te asegura nada, pero tratar de minimizar la, las posibilidades, prefiero ir full oro. Con este tanque yo voy full oro. Eh, de última, si no te lo puedes permitir, yo te recomiendo que lleves una, una cosa así, unos 16 de perforante y unos 40 de APCR o compuesto rígido, porque es que si no, realmente, si vas como llevas el resto de los tanques, el resto de los tanques medianos y ligeros y normales, lo podés llevar así, ponele más o menos, algo así. Pero es que acá te llega a salir con tier 9. Es que vas, realmente te vas a amargar mucho porque vas a ver que no hace nada. Y vas a, vas a putear porque vas a decir esto es una cagada y demás y demás y demás. Que con razón, pero bueno, ya te digo. Tal vez no, no lo lleves como yo, pero podés llevarlo aunque sea eh, como te dije recién. Tac, tac, eh, podés bajar así y podés llevar una cosa así que ya no te representa por lo menos tantos créditos eh, como me representarán a mí. Pero como yo tengo casi 11 palos 11 11.200.000, no, no, me, no me modifica la vida tirar full hora. Eh, rango de visión, déjame ver una cosita que acá les quiero mostrar esto eh, Rango de visión, bueno camuflaje 671 pero porque tengo esto la directiva Si no, está en unos 579 Y eh, rango de visión 457, ok? No está, no está nada mal Yo me la juego bastante al poner eh, lo que tiene que ver con comida Porque cuando me meto en una explosiva básicamente me van a prender fuego y me van a hacer pollito Vamos a ver si encontramos batalla rápido, si no corto el video y... Eh, después lo lo volvemos a lo vuelvo a poner ¿no? Eh, voy a hacer una serie así de, de, de, los, de los tanques que se están vendiendo en la tienda premium para que ustedes puedan también decidirlo ¿no? a veces este canal se trata es para jugadores normales como siempre les dije como siempre les digo eh, y la idea es esa es tratar de ayudarlos a definirse eh, o decantarse por una opción o otra tal vez tenés unos pesos eh, ahorrados o unos dólares o los que sea Y los querés invertir en el juego En algún tanque en particular Y no sabés en cuál Entonces eh, por lo menos vas a ver de qué se trata no El tanque, una partidita rapidita Si nos sale bien, buenísimo Si nos sale mal, y bueno ¿qué va a hacer Es lo que hay, son partidas malas, jugaremos otra Si nos sale muy mal, jugaremos otra Pero um, tampoco es que quiero Quiero mostrarte una cosa que no es No te quiero mostrar una partida de 4000 de daño. y que después se eh, lo juegues vos y me digas, no, no, esto es una cagada Y me dijiste que compre esto y es una bosta Bueno, mira tenemos una partida tier 6, tier 7 y tier 8 ¿Ven? No, no está para nada mal eh, Vamos a ver qué pasa, entonces Vamos a intentar jugarla medianamente bien En la medida de lo posible Ustedes saben que yo soy medio malardo para, para esto, pero eh, Vamos a intentar Hacer las cosas lo mejor que se puedan como ¿qué, qué, ¿Qué opinan chicos? ¿Qué opinan de la 1.13? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Está buena? ¿Está OP? ¿Está hecho una caca? Ustedes déjenme en los comentarios que eso sí quiero saber porque la gente de Wargaming en cierta forma también nos está consultando a ver qué pensamos nosotros y cómo, cómo lo vemos. Entonces está bueno, o por si nos preguntan, estaría bueno tener la posibilidad de darle una buena, una buena referencia de lo que ustedes piensan que, que es esta 1.13. Fíjense cómo se mueve el vehículo, en sí no, no está nada mal, o sea, se mueve moderadamente bien, podríamos decirlo así. Tampoco me quiero emocionar mucho e irme demasiado al Frenchy, porque después me van a hacer pollo. Eh, nos pegamos una vueltita por aquí, así un toque, ahí va, ya empezamos a ver. Bien, ya tenemos ahí, hay artillerías, lo que tenía que haber visto antes de empezar. Hay una cruzada de la tier 7 que se si me pega más me 7 de vaca básicamente. Tampoco es que quiero. Mi intención es eh, estacionarme acá, solamente quiero dar un poquito de luz, ver quién viene por este lado. Ayer empezamos a ver que por aquel lado van algunos compis. Eh, que haya un Uno Un U03. Ahí nos detectan. Nos vamos un poquito para atrás. Eso está bueno. Eh... Ahí lo vemos de nuevamente. Seguramente nos dio. Bueno, no nos dio. Ahí sí nos tendría que haber visto. Bueno, fíjense que de a poquito vamos, lo que les decía recién, hinchando un poquito las balls, ahí molestando a los compas. A los compas no, a los enemigos, o sea, a los compañeros de, de, de World of Tanks, pero enemigos al fin. Acá damos una vueltita, nos pegamos una vueltecilla, queremos molestar, queremos... Hay que tener mucho cuidado porque la zona, yo digo que está prácticamente perdida la partida. Hemos perdido toda la zona media, salvo que los, los pesados ahí arrasen en el medio. Y... ...levanten todo ese cadáver que tenemos por el medio... ...pero es que lo veo, si no... ...bastante heavy, bastante difícil. Tiramos un arbolillo. No vemos mucho. El 365 no está tocado. Si estuviera un poco tocado... ...yo te diría de lanzarme un poco más por esos lados. Pero tampoco me quiero aventurar... ...porque fíjense que estoy realmente solo acá de este lado... Eh, voy a ver si me puedo mover un poco por el mapa Ahí empezamos a ver algo Mira que casi no le entramos Enemigo alcanzado. Logramos dañarlos. Enemigo alcanzado. Logramos dañarlos. Bueno, de esto se trata el vehículo a veces ir carroñando un poquito de daño Por acá, un poquito de daño por allá Tiramos un help Un help me por este lado Porque tenemos todos un tier 7 y un tier 6 Y yo estoy acá más solo que eh, Kung Fu en el día del amigo Y si los muchachos, están solamente estos dos Si los muchachos se animan, eh, yo les aconsejaría Que vayamos, pero yo solo es que no No puedo ir porque es, es. Si voy por abajo, si tuviera un Ahí va, el se lanza Si este se lanza, nosotros vamos de apoyo Bueno, ahí lo que le decía, ven. Eso es lanzarse contra un enemigo, saber que tenés la posibilidad de... De liquidarlo, de, de, de destruirlo, de hacerlo pollo, básicamente. El AT8 se me puede arruinar bastante la vida. Yo podría podría volver a base y darle luz a los cazas que tengo ahí. Pero es que estoy entre ver al AT8, que ya está justamente y eh, ir a buscar a la Arti y lo que va a hacer es básicamente ir a buscar a la Arti. Hello artillería, fíjense que no llevamos nada de asistido, o sea, no, no no hemos visto prácticamente nada. También es verdad que tampoco es la zona más abierta, no es el mapa más abierto del mundo, aunque sí es un mapa abierto, pero eh, De esto se trata el juego de, de este vehículo. De este vehículo. tenés un M449 tirando explosiva. Cabinator Warrior, querido de mi vida, no está nada mal lo que hiciste, me parece excelente. Yo hubiese hecho exactamente lo mismo. Um, tratamos de. de. de. de, sp de Porque si no, de Cabinator Warrior me va a hacer pollo. Y no sería tanto la idea, ¿bien? Eh, ahí está tirando. Si es que viene todo Warrior que está tirando, ahí ya empezó a tirar directamente. Es que tenemos un burrasque y un m Dos huesos no duros, durísimos de roer. Vamos a ver si nos regala el lateral del tanque. Por un momento, aunque sea. No sería la mejor idea lo que voy a hacer ahora. Pero pensando que ya tampoco me queda mucho. Mucho de partida. Y la partida está prácticamente ganada. Que al principio también es verdad que dije que estaba perdida. Pero... Se dio bien. La jugaron bien los chicos. Los chiquiruelos la han jugado bien, Ben, ¿eh? Y tengo muchas chances de morir. Realmente estoy... Estoy jugando contra un pesado de tier 8 con un ligero de tier 7. O sea... Vamos atrás de Licabé porque Licabé se va a comer el primer tiro. Yo no puedo comerme ningún tiro, pues. Chao, me muero. Sí. Lindaje perforado, vehículo enemigo alcanzado. Lindaje perforado, logramos dañarlos. Enemigo alcanzado. Enemigo alcanzado. Bueno, fíjense, dos Ay, se la clavo toda, bro. Eh, perdón, que estoy cargando. Ahí se la comió. Bueno, ahí está, ahí lo liquida el 130 y Oria. Muy bien, bien jugado. Bien jugado. Este, esta es la típica partida del 1357, bro. Es esto. Esto es el tanque. Esto es lo que tenés. Una partida de tier 8 contra pesados, contra medianos. Es ir y carroñar. Si tenés la posibilidad de ir y pegar, eh, como me pasó a mí recién. Bueno, yo asumí un daño. Me pareció un daño. Eh, tolerable, por decirlo así, contra el 1375, pero también hay que tener en cuenta que hay rivales contra los que no te puedes enfrentar. El caso de recién, por ejemplo, el M449, si yo lo tenía de frente, no había chance, bro. O sea, me, me iba a hacer pelota, ¿entendés? Que Venator me iba a. a me, o sea, destruir no es poco, o sea, me mandaba al Hades directamente, ¿se entiende? O sea, no, no, no chance. Eh. Así que nada, la jugaron bien, yo creo que la jugaron bien los dos equipos, lamentablemente se decanta por un lado, vamos a aplicarle el por 5 ya que está. Y eh, bueno, salimos segundo en daño, no está mal, ¿no? O sea, dos kills, 2292, eh, hicimos más daño que un defender, que un 130 pm, que un T29. Un Pantera, un T25, un Leo. Eh, fíjate el daño que hizo Kevin Elton. Muy bueno ahí, muy bien jugado, bro. La verdad que muy bien jugado. Esteban también. Ellos también lo juegan. bien siempre me gusta mirar un poquito las estadísticas de los, las estadísticas, no, o sea, de, de la partida en sí y, y ver que hizo una buena partida. mira tenemos eh, prácticamente lo mismo. mira Kevin Elton hizo más daño él con su tanque. 6 kills hizo. Está bien, es una partida de tier 6 con un tanque que es una bestialidad. Para tier 6 es que no tenés. Chance. Fíjate, estaba casi full vida. Al final de la partida, eh, pero bueno, obviamente es muy difícil penetrar ese vehículo con un... No sé, boludo, o sea, con todo, con un RL, con todo, te va a costar. Con todos los tier 6, quiero decir, ¿no? Un 85, pobrecito, estaban... Re complicado, o sea, en una partida de este estilo Pero bueno amigos, hemos a ver los créditos Bueno, otro de los puntos negativos del tanque Es, como yo lo llevo Como yo lo llevo, pero bueno, ya ven las partidas Que podés hacer como lo llevo yo eh, Es que vas a perder mucho crédito Este no es un tanque que sirva absolutamente Para nada para hacer créditos O sea, querés ganar créditos, olvídate Olvídate de este tanque, perdimos 86.000 créditos Vos tenés que poner La balanza que elegís Eh... Perder créditos o tener buenas partidas. Repito lo que te dije antes: jugar full oro con comida y con todo esto que yo te puse no te garantiza nada porque salís al campo de batalla la explosiva del M449 del Liberté en vez de pagar en vez de pegarme en ese momento me pegaba en vez pagarme 180 que me pegó algo así me pegaba unos full vida lo que me quedaba los 200 y pico 300 400 500 lo que sea y te, te, te caga la partida. O justo estás quieto. Te quedas atrás de un arbusto quieto un segundo. Te, te le clava un tiro. Una 130 pm. Y estás complicado. Tenés que, tenés que empezar a, a fijarte por dónde moverte en el mapa. Cómo hacer para, para utilizar el poco HP que te queda de la mejor manera posible. Pero bueno, fue una victoria. Eh, jugamos así directamente una partidita rápida. Salimos segundo en daño, casi ahí cerquita del T-77, pero tuvimos dos kills eh, y llevamos. Fuimos los que más. Mira, en experiencia salimos primero, no, no, no está mal, no está mal. Así que mmm, me alegra mucho. Fíjense que tampoco pudimos tener la posibilidad de spotear tanto, pero ya te digo, la misión de este vehículo, si bien es spotear también, obviamente eso es un ligero, pero es esa, es la de ir detectas un poquito o te metes con otros y carroneás y te llevas a uno, te llevas a otro, pegás, te vas, recargás, volvés, y fíjate que es una ametralladora: pum, pum, pum, pum, pum, pum. Eso es lo lindo de este vehículo. Bueno, amigos, hasta acá el análisis del AMX 1357, ligero premium de tier 7 francés. Que eh, a día de hoy, que no sé qué día soy, la verdad, no me acuerdo. Pero, bueno, 25 de junio de 2021, está en la tienda Premium para que lo compren, si te gustó, si tenés la posibilidad, yo realmente, la verdad, lo recomiendo, o sea, le doy 5 de 5 Nandos, punto Nandos, eh, lo recomiendo a full, lo recomiendo a posta, está muy bueno, es muy divertido jugar, es un tanque muy troll, fíjate lo que le hicimos al épico 49, fíjate eh, lo que le hicimos al 1375, que es el de línea, fíjate lo que le hicimos al AT8 que estaba distraído por ahí yendo para abajo, le hicimos pum, pum, pum, pum parece que estoy haciendo un trap, boludo, pum, pum no, no, pero en serio, es un hermoso tanque bueno amigos, hasta acá entonces el videito de hoy espero que les haya gustado, déjenme en los comentarios si les gusta el 1357, 13 si, les, si les gusta, si no les gusta qué piensan, se si les gustó la, la 13.1 también, la actualización y si le, lo van a comprar al tanque o no lo van a comprar porque no les gusta nada esta forma de jugar los quiero mucho, cuídense y nos veremos en el próximo video. ¡Mua! Chau, chau.